Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este mismo debate de lunes a viernes, 3 horas, 12 del día, 3 de la tarde, en los 910 de la M en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Y los domingos se vivo en directo aquí, a través de Teleantioquia TV en Grande. Jornada de fútbol, estamos en la Copa América y también tenemos a Nacional y Medellín que comenzaron ya trabajos. Por ejemplo, Nacional jugó ayer dos partidos frente a Envigado. Uno entre los titulares, la nómina titular, empataron 0-0, el segundo juego fue entre suplentes, lo ganó Nacional 1-0 con gol de Moreno, 1-0 ganó el verde. Y el Medellín jugó, ¿en dónde? En Orlando, en Orlando, Florida, estuvo jugando Deportivo Independiente de Medellín frente al Pachuca. Lo derrotó el día viernes, dos goles por uno. Los dos goles de ese partido de de quién, adivinen, de quién, de quién. Germán Ezequiel Cano. Y hoy acaba de jugar frente a Peñarol en Bocarratón y Medellín. Empató 3-3, iba ganando el partido, pero al final quedó 3-3. Dos goles de quién, adivinen, adivinen. Germán Ezequiel Cano y otro de uno de los pelados nuevos, Juan Carlos Díaz. Ese fue el resultado de los equipos antioqueños, que ya están listos, preparados. Para iniciar el campeonato nacional jugará el próximo sábado aquí en el Atanasio Girardot, enfrentando a Lanús de Argentina, partido amistoso. Y vamos a hablar de la Copa América. Ya tenemos los resultados. ¿Cómo fueron los resultados de la Copa América? Así fueron los resultados de la Copa América. Brasil 0, Paraguay 0, ganó Brasil desde el punto del penal. Venezuela 0, Argentina 2, ganó muy bien. Colombia 0, Chile 0. Muy poquitos acertados en ese marcador. Ganó Chile desde el cobro del penal. Y Uruguay 0, Perú 0. El palo de la Copa eh, ganó Perú desde el cobro del penal. Nosotros, bueno, y las semifinales se van a jugar. ¡Ojo! El martes, Brasil-Argentina. El ganador de ese juego irá a la final. Y el otro partido aquí está, va a jugar Chile frente a la selección del Perú el día miércoles. Y la final para el fin de semana. Bueno, pero hablemos de Colombia, vamos a hablar enseguida de la Copa, de la Copa América, realmente, porque es increíble, Colombia no perdió ningún partido. A Colombia no le hicieron ni un solo gol. Y lo sacaron de la Copa América. ¿Por qué lo sacaron? Porque Chile practicó los cobros de penal y nosotros no. Cuando uno trabaja las cosas se ven, el trabajo se ve. Cuando uno deja al azar o está muy sobrador entonces ¿quién quiere cobrar? ¿Quién quiere cobrar? No señor, el técnico planifica y dice, mi lista es esta en semana. Y hace lo que dijo Reinaldo Rueda, es que a mí ya me pasó y por eso yo practiqué. Mira, entonces usted veía que cobraba Chile y los cobros que, de penal que co nos cobraba Chile, eso parecían misiles yo no lo paraba ni Iron Man ni Superman ninguno de esos porque eran misiles y nosotros los tiros de penal de nosotros puras escupitas esa déjame es una escupa sí que el arquero se le jugó a este y afortunadamente el balón entró pero eran escupitas lo de Cardona y María qué cobro y el de cuadrado el arquero lo arañó arañó esa pelota la alcanzó a tocar o sea deficientes no trabajamos esa asignatura le queda a nuestro técnico de la selección Colombia porque uno para, para esto se tiene que preparar y Colombia me parece que en eso menospreció al rival porque el técnico Reinaldo Rueda sí dijo esto se puede ir a penaltis así que todos a entrenar y uno veía esos misiles que pasaban, ¡pa, pa! esto no lo para, Ospina no iba a parar nunca un tiro de eso. Bueno, pero esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora les quiero decir que tengo los kits de aquí para que vean los kits que vamos a entregar a nombre de Punkron. entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. A ver las líneas telefónicas. Aquí la tengo. El 232-4604 y el 018-051-5015. Vamos a entregar camisetas. Ahí tengo la camiseta. Esa camiseta de Atlético Nacional que vamos a estar entregando es genéticamente verde, es el título, y hay una camiseta del Medellín que dice ¿cómo es que dice? lo ¿Ah? Dios guía el rojo ahí, ahí está, numeral Dios guía al rojo tenemos camisetas de Nacional de Medellín cachuchas de Nacional de Medellín que entrega Funcron, llamen hoy 232-46-04-01 8051 50, 15, todas esas camisetas y esas gorras las vamos a entregar al final del programa, entre los que llamen hoy y respondan la pregunta de Rafa Gol Pensando en Grande, a propósito que la tiene ya Don Elkin Lavo, está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Hola Don Rafa Gol, muy buenas noches, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Este es el programa diferente a todo. Recuerden nuestra cuenta en Twitter arroba Gol-Bajo Linares, nuestro Facebook, ahí nos ven también diariamente en el Facebook Live cuando transmitimos por los 910 AM de la voz del Río Grande, Rafa Gol al aire. La pregunta hoy, Colombia solamente ha sido nosotros campeones en una oportunidad de la Copa América, fue en el 2001, en Bogotá fuimos campeones, ¿a quién enfrentamos en esa final? ¿Y quién hizo el gol? Señoras y señores, que fue de cabecita... ...en ese 2001 y que le dio la victoria a Colombia... ...Pistas, enfrentamos a los manos... ...Pistas, el gol lo hizo un hombre del Oriente Antioqueño... ...a propósito de selección colombiana de fútbol... ...nos pifiamos en el partido que no debió ser... ...porque por eh, planteamiento fue muy superior el equipo chileno... ...en los 90 minutos y por capacidad individual... ...hombre, Queiroz es un buen técnico, lo ha demostrado... ...ha dirigido ocho compromisos con Colombia pero me parece que en esta selección de jugadores falló. Usted al goleador no lo debe sentar, y el goleador de esta Copa América es Dubán Zapata, el que pasa por mejor rendimiento, y lo sentó, y en definición desde los penales ni lo puso a cobrar. Dijo Dubán que durante los entrenos eh, había cobrado mejores jugadores, y que por eso decidió el técnico poner los que mejores había cobrado en entrenos anteriores con la selección colombiana de fútbol. No es culpa de Tesillo es culpa de quien los pone a jugar y a cobrar definición desde el punto penal. Fuimos los mejores en la primera fase, pero así es la vida y el fútbol. Y es que muchas veces en Colombia, en el fútbol, preferimos lo de afuera teniendo muy buenos adentro, porque quien le gana a Colombia es un técnico nacional, el señor Reinaldo Rueda con la selección chilena de fútbol, y Juan Carlos Osorio también, que puede dirigir este combinado nacional, pues no lo llamaron y está afortunadamente con Atlético Nacional. Hasta ahí, señoras y señores, el equipo promete, se tiene buen técnico, pero me parece hubo muchos errores en materia de selección de jugadores hasta para cobrar los penales. Este es el Súper Debate, con mucha alegría para ustedes. Bueno, Don Elkin Labón, seguimos en el superdebate. Debate. El superdebate Debate lo presentamos ya, ya mismo. Al nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, un caché en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Y estamos con Global Sport, líder mercado deportivo. Activación de marca patrocinios mega eventos derechos de televisión publicidad en las vallas electrónicas de todos los partidos de fútbol que usted ve en, en el país si usted quiere que su publicidad se vea en todos los estadios de Colombia llame en Medellín en Medellín 444 6529 444 6529 y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol, celebra 90 años de conocer historia, personaje 90 años de celebraciones, de goles, de llorar, derrotas, de recorrer canchas, 90 años de más de 100 títulos en selecciones Antioquia. La Liga quiere compartir esta alegría con todos los hinchas, jugadores técnicos, directivos que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol, 90 años de ver rodar la pelota. Bueno, y ahora sí vamos al debate, el debate y comenzamos el debate de la Copa América en este momento. Ya estamos de la Copa América, Direct TV. ahí está, Direct TV, Direct TV, ahí está el debate. Y hoy quiero regalar esta camiseta original de la Selección Colombia. Aquí la tengo, esta camiseta original, original de la Selección Colombia que nos entrega Direct TV. La estaremos entregando entre las personas que escriban al Twitter de Rafa Gol. ¿Me recuerda al Twitter, señor Lavo? Sí, señor, el Twitter es arroba rafagol Linares. En el Twitter, arroba rafagol Linares, para que usted tenga la posibilidad de ganar, participar con esa espectacular camiseta, la nuestra, la tricolor. Bueno, la pregunta para los que quieren ganar esta camiseta, solamente por el Twitter, voz me va a decir quién es. Entre todos los que escriban al Twitter, eh, rafagol Linares, arroba rafagol bajo linares uh -huh. entre los que escriban se van a ahí está arroba rafagol bajo linares entre los que escriban y me digan ¿cuál es la plataforma de DirecTV para ver los partidos de la Copa América? ¿Cómo se llama esa plataforma? Pues donde usted puede ver todos los partidos de la Copa América, donde esté, en el lugar que esté, puede ir en, la, en, en el metro, puede ir en.. en en el colectivo, en el taxi, puede ir en el particular y usted no alcanzó a la casa a llegar a verlo, por dónde lo ve, esa plataforma. Yo, por ejemplo, muchos de los partidos lo he visto a través de mi celular, del celular, esto es increíble. Esta es la ventaja que le da a uno eh, DirecTV. Entonces, como yo tengo mi plan de DirecTV, ahora llego y activo esa plataforma y veo todos los partidos que quiera, vean a través del celular en el lugar que esté. ¿Cómo se llama esa plataforma? Escriba para que se gane esta espectacular camiseta. Bueno, ahora sí vamos al debate. Vamos a iniciar con Colombia, luego hablamos de Nacional y Medellín, pero por ahora de Colombia, triste la eliminada A uno le duele que lo eliminen, pero re resulta que hoy la, la selección Colombia pues no la eliminaron porque no perdió ningún partido, no le hicieron ningún gol, la eliminaron desde el cobro del penal. Pero eso hay que trabajarlo y nosotros no lo hicimos, así que chao. Don Luciano González, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruguen el timbre a la voz para decirle cuántos pares, son tres moscas. Bienvenido, señor González. Gracias, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Quiero escuchar ¿Qué? la carcajada siniestra ¿De qué? Del primer partido con Argentina. ¿El 2 a 0? Sí, quiero escucharla. La carcajada siniestra que se escuchó en este estudio. Yo también quiero escuchar la bici y el la boca para hablar del 15 veces campeón de la Copa América. Yo, ¿Dónde está el campeón de la Copa América? En casa, escuchar, está en casa, Mano, Lo quiero, quiero escuchar va a ver la final por TV. Esa, platea, <ríe> esa sonrisa y esa risa siniestra ¿Qué se ustedes? Ustedes porque me atreví, a a final, decir, me, qué me atreví a decir me a decir que Argentina le ganaba a Colombia porque eso indicaba que los cánones de la locura. Y Colombia se saltó la lógica. Y Colombia de nueve puntos hizo nueve. Se saltó la lógica. Y resulta que porque lo eliminen, ya es el peor técnico. No, no, no. no Cardona no sabe cobrar. Oh. Cuadrado no sabe cobrar. ¿Cómo sí. así? ¿Cómo así? La típica chichomanía nuestra. Cuando Nairo Quintana va al Tour de Francia, contó el favoritismo y no ganó. ...es el peor ciclista del mundo... ...y se aplica en todos los niveles... ...de nuestra idiosincrasia chip -chombiana. Cuadrado no cobró ningún penal... Yo quisiera saber... Ah, Cuadrado no cobró ningún penal... ¿Cobró eh, dice el esto. penal y casi eh, lo atajan, hombre? Eh, yo quisiera una saber... ahí... Que no. Yo quisiera también escuchar aquí... A ver, ¿qué Porque escuchar? siempre lo escucho... ...cada que le pasa a alguien ese cacharro... ...que lo eliminan por un penal... ...siempre lo escucho... ¡Fracaso! ¡Eso es un ¡Fracaso! Y el técnico tiene que irse. Lo quiero escuchar. No pues fue si a lo Yo global global quiero nacional. escuchar. Porque <risa> realmente aquí el problema es hacer que nos global global ilusionamos nacional. más de la cuenta con la Selección Colombia. Yo dije cautela. Y como... Y, y, cautela. cautela. Señor Carit. cautela charrua. Yo dije cautela. Y como aquí nunca, a ver. como aquí nunca tenemos una línea intermedia de las cosas, sino que somos los mejores, porque le ganamos a Argentina, 9 de 9, que vengan todos, que armen una selección de Chile, Brasil, Argentina, y vengan todos para golearlos. Entonces, ahora aparece la Cichonvería, somos los peores. No somos los peores, no somos los peores, pero tampoco somos los mejores. Y el técnico es un hombre que acaba de llegar, ¿Sí? que está mirando lo que le dejaron de herencia, está sacándolo. Ahora, que por qué no cobró Duban Zapata? que por qué no cobró yo no sé quién? Es que cada uno de nosotros sea un cobrador. Cada uno de nosotros sea un cobrador. Porque los jugadores de Colombia son técnicamente muy buenos. Y si un futbolista es muy bueno, si un futbolista es muy bueno, tiene que saber patear un penalti pero sí. tiene que saber patear Pero tiene que practicar e -E -E Porque azar. si no practica González Le pasa lo que le pasó a Shakira es La mejor artista del mundo En el momento Y tuvo que ir a cantar el himno de Colombia Y como no practicó salió diciendo para la libertad de Ulime y todo el mundo preguntando quién era Ulime porque uno tiene por mucho que sepa y que se, sepa cantar como Shakira tiene que practicar así sea el himno pero de Colombia es que, Colombia tiene que practicar los pero penaltis. es que nos olvidamos que somos seres humanos nos olvidamos que somos seres humanos no, somos, no somos humanos que no pero es somos que por eso hay que, practicar, por que, que eso no hay so, practicar que no llegamos al nivel de perfección que todo el mundo quiere entonces yo, yo sí quisiera saber aquí si alguien en este programa dice que se ha fracasado rotundamente en la Copa América y que el técnico hay que echarlo. Yo quiero escuchar no, eso. Técnico no hay que yo charlar. quiero escuchar eso. ¿Quién le irá a Sí decir que eso? lo he escuchado. Usted dijo el viernes, creo que fue el único que dijo que Colombia perdía por cobros de penal. Creo que él fue el sí. único. Luciano dijo, cuando pedí los marcadores dijo Colombia empata y pierde desde el punto penal usted no dijo cuánto empataba, pero dijo que perdíamos desde el punto penal, y listo, eso no quiere decir que, que entonces es un fracaso eso no que sea, quiere no. decir que sea un fenómeno de comentarista, ni que sea el de Aguadas, <risa> si ni que fútbol. sea el que más sea de fútbol, no quiere decir absolutamente nada <risa> tan humilde, <¿Tano>? por, <risa> <¿Tano? risa> porque esas esas jugadas son azares que todo el mundo sí, tira, claro. caricellazos, a ver claro, qué pasa claro. a ver qué pasa yo sí quiero escuchar así como cuando Autori lo eliminó un equipo paraguayo por penales y tenía que irse al otro día, si el señor Queiros, también eliminado por penales, tiene que irse mañana del país. Bueno, señor, sigamos. Saludando, hay que practicar siempre, Uno, porque somos humanos, precisamente, permanentemente hay que estar practicando, practique penaltis. Eso dijo Rueda, y mira dónde llegó, qué hizo Gareca con ese equipo... De dos pesos que tiene, la selección peruana, y que, con respeto de los peruanos, pero los peruanos tenían en el Parque San Martín una horca para Galesi, porque le ha metido cinco goles Brasil, y tenían la silla eléctrica para el técnico, porque perdió con Brasil, y resulta que ahora son los diaguadas A ver, señor Osorio, buenas noches. Gracias, Rafa. Bueno, le doy gracias a Dios por todo, y hombre, eh, el charruao hoy le está, parece un toro de esos de Lidia, porque el hombre le está envistiendo a todo. Sí. Luciano habló, habló en un sentido figurado de una voz de un hombre de acá. Alguien va a pedir la cabeza de Queiroz. Y yo no sabía que vos hablas así. El rey del positivismo ¿Vos, hablando. Vos, vos hablas así, vos, vos, vos hablas así, paisa. Ah, ya hablas, paisa. Bueno, entonces no, no le salgas a todo tampoco. Bueno, resulta que, mire, Queiroz... Apenas está iniciando, eh, iniciando un proceso y él le ha dicho a los señores de la federación que si le dan tiempo, él nos llega a buen puerto, nos lleva a buen puerto y a lo mejor a campeones de la Copa, de la copa América, porque el año entrante la vamos a hacer en Colombia. Claro que ya voy a escuchar que la Colmebol va a decir que esa copa es invitacional. Entonces si la ganamos, pues aparecerá eh, González diciendo que no ganamos nada bueno no es invitacional eh, bueno es eh, invitacional sí. sí y a costo pero y después vamos. ¿A y después de y qué? después tenemos que clasificar <ríe> en la eliminatoria en la eliminatoria mire el señor Queiroz va bien va bien porque vimos a otra Colombia a otra Colombia recuperando la pelota como mandan los cánones en 5 y 6 segundos haciendo presin arriba teniendo muy buena dinámica buen juego entonces el juego de, de Colombia ilusiona, ilusiona, porque el señor Queiroz acaba de, de, de quedar por fuera de la semifinal, pero para mí no es fracaso, para mí no es fracaso el señor Queiroz. Pero sí tengo reparos con Queirós, porque Queiroz no es mi, ni mi diosito, ni es un tipo perfecto, entonces se equivocó. Si él no sacó a, du, a Falcao García al término de los primeros 45 minutos, porque... Yo lo hubiera metido a Duán Zapata todo el segundo tiempo porque es que lo metió muy tarde. Sí. Al minuto 75, ya para sí. qué, no tocó siquiera la pelota. A Luis Díaz también lo metió sí. cuando no se usaba. Entonces, si él no uh -huh. mete al señor, no entra a Duán Zapata al término del primer tiempo porque el partido lo pedía y también pedía la salida de Mateo Zuribe que está jugando, estaba jugando horrible porque muchos jugadores bajaron el rendimiento. Y ahora voy a utilizar una palabra que parece que Queiroz la va a tener que utilizar en su portuñol todos los días con los jugadores. ¿Cuál palabra? Así como tácticamente le ha metido otro chip a los jugadores para jugar diferente. Ya no Mire que a nosotros no nos meten eh, ni un gol comenzando un partido, como se lo metían al, al técnico anterior, ni tampoco nos metían allá en la cueva. No, ahora nosotros salimos a atacar desde el comienzo, a poner las condiciones, que eso es algo que está seguramente implementando, incrustando en la, en la mentalidad del jugador colombiano, señor queiros pero le falta otra palabra al señor queiros que ya la voy a decir. Pero ya cuando el partido Rafa está en el minuto 75 y el empate está clavado, no saco por favor por nada del mundo Queiroz a Falcao García, porque en los cobros el primer cobrador es el mejor y el quinto es igualmente mejor. El mejor. O habría, Entonces, a, los dos ¿habría mejores, Falcao, James. O, sí. O cerraban uno y el otro. Eso, y habría los dos los mejores. mejores son claro. para cobrar James y Falcao. Ajá. Entonces, y el quinto penal, que yo sepa, es para asegurar. Y nos faltó esa, asegurar. Mm. Porque, ¿cómo cobra tecillo, hombre? No puede cobrar un defensa y menos tecillo. Entonces ahí. ¿Cómo sí. hizo Uruguay? Puso al mordelón Suárez de primero. ¿Y quién cerró? Cabani. Eso. ¿Y Cabaniz el gol? Sí, así, no así Luis Suárez haya votado, yo creo que de el, 99 no, lógica, que tenga, lógica. mete 98. Claro, claro. En esta oportunidad se la adivinó Gales. Entonces, ahí se equivoca el señor Queiroz. Y la palabra que le falta a es? Queiroz para trabajarla con todos los jugadores es sí, la jerarquía que no la venden allí, en la tienda de la esquina ni en las farmacias. Eso está claro. Bueno, Rafa. Bueno, gracias. Seguimos en el superdebate. Escriban, escriban, porque aquí tengo la camiseta original de la selección Colombia que me entrega DirecTV. ¿Cuál es la plataforma que se debe utilizar para ver todos los partidos de la, de la Copa América en el lugar que usted esté? Don Augusto Velosa, Don Colombia, Río. como decía, sí, nosotros fuimos muy verticales, nosotros presionamos en el terreno contrario presión alta, no pero restamos, nos duró apenas, 15 minutos. A, nos duró 15 minutos del primero 15 y 15 de del segundo y es que nos por eso? eso, y nos cogió? no, pues no nos marcaba un gol, gracias a Dios pero Rafa, a mí, a mí, a mí Colombia, eliminados. a mí Colombia me ilusionó no me desilusionó, me ilusionó hay unas bases fundamentales de aquí en adelante hay mucho por ganar, mucho terreno por ganar hay que fortalecer, por supuesto, la parte mental, y como lo dije hace ocho días una frase de Queiroz después de cada partido en las ruedas de prensa decía, hoy estamos mejor que ayer, pero estamos lejos de lo ideal, estamos, ojo lo que decía Queiroz después de cada partido estamos mejor que ayer pero estamos lejos de lo ideal, eso es fundamental ahora lo que dice Rafa de los penaltis es cierto eh, todas las elecciones han practicado los tiros penaltis Colombia no, resulta que en la última ¿Y práctica, quién es, usted asegura espera, que espera, espera, no espera, practicaron los sí penaltis. sí se lo aseguro, ¿Lo estaba leyendo estaba leyendo no prisa, lo van a pero déjeme hablar, entonces, ese, ese, eso lo hace todo pero el está, mundo pero, pero, pero, eh, dijo que Gonzalo, sí González mire en la última práctica, estoy leyendo precisamente, dijo, no, eh, eh, no, no, el no informe dice a... el técnico de porteros Eduardo Niño, el, el día anterior del partido contra, contra Chile, realizó trabajos específicos con los guardametas David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas, en los que se vio una ligera práctica de penaltis entre ellos mismos, entre ellos mismos, o sea, Montero. Le chutaba. Chutándole a Vargas, Vargas. Varga le chutaba a, a, a David no, no, no. No. no hubo práctica de los no, no, delanteros no. o del jugador. Hubo de le... cuento. Es que no, no creo no, eso. Yo, mira, yo el equipo sí no practica está, los penales. Está, está, ahora, está, cuento chino, totalmente. Sí. Colombia se si hubiera practicado, se lo hubiera estamos, visto en la casa. Estamos no hablando de la, de la relación de lo que se dijo de parte de los periodistas que fueron a Brasil ah. del entrenamiento. Ah, todos Juan Zapata dijo otra cosa. Si sí, ni siquiera lo ah, el entrenamiento. Pero pero, pero, pero. paja, hermano. Ahora, ni siquiera lo dejan ver Duan la Duván Zapata dijo una y, otra y, cosa. De Duván Zapata dijo, yo en la lista que hizo, el, que, hizo el, que hizo el técnico estoy de séptimo. O, o sea que mm -hmm. sí había practicado pero penales. Amigo, pero en una lista que hizo ahora, que la practicaron otros días, no. pero esa práctica previa, aquí estoy relacionando no no lo que está hablando la prensa internacional de los periodistas que fueron allá y que vieron esa última práctica, de que vieron la práctica entre ellos mismos. Mismos, claro, entre sí ellos dejan. mismos. Bueno, lo otro, eh, indudablemente hay que aplaudir lo, de, lo del preparador físico y al técnico de Chile en ese compromiso. Porque es que. Velasco y Rueda. Velasco y Rueda, porque es que ellos cogieron una selección Terrible. muerta, bueno, muerta, a a muerta muerta sí, cogieron una ah, selección vos, muerta no, no, no, una selección que no, no, no, no fue y no, que no clasificó al Mundial de Italia total, Chile que, fue un asco, me van a echar me van a echar voy a decir todo lo que no, pero cuando le dé la palabra vergüenza al cuando le dé la palabra la preparación física de Chile es impresionante hoy los mismos jugadores de Chile aplauden al preparador físico Okay. Va. Va. y cuando, la cuando cuando le es cuando le cuando le llegue su turno Habla lo que quiere, ah, no, desahoga es el coche. haciendo odas Usted a Chile y a va... Perú que no jugaron, que son un desastre. Los dos son un desastre. Nadie está hablando Siguen de Perú. Siguen porque ey, son el antifútbol. ¿Quiere que le una cosa? Usted... Una vergüenza para Usted... la historia del fútbol de Perú. Mejor. Una vergüenza para la historia de sí. Chile. Es pero finales. están ahí. Y Uruguay, ah, tu ah. país no está. No, no, no, Usted ah, está ah. respirando por sí, la vida sí, sí, No como sí, no, dice? Colombia fue muy superior en su momento. Claro, sí, Hace rato que re -re sí. lo voy a decir una un, cosa. Desastre. un desastre. Mira, Lle, voy bueno. a decir, no, no, le voy a decir no, una, no, una cosa. Le sí. voy a decir, mire, le voy a decir una la palabra es que no emplea. Es, no es una palabra muy fea, pero es muy, muy, sí. muy ah, nuestra No llore llores rabos. por mí, Uruguay. No llores por mí, Uruguay. No llores por mí, Uruguay. No llores por mí, Uruguay. No rabos, estoy nada. Como este señor va a desconocer a Chile, hombre. No, Jue Jue superi Fue, superior ¡Claro! Fue superior a Colombia. Fue superior a Colombia. mejor no, no, no, no, no, no, que nosotros. Chile, usted son un no, no, no, no, no, no, Le voy a decir, ah, eso es una cosa. Pero mire, ¿sabe qué les quiero decir una cosa? Mire, Chile jugó mejor que nosotros. Claro. Sí. Ahora, el marcador moral de ese partido era Chile 1, Colombia 0. El Bar, el Bar, nos regaló ese gol. Gol en fuera de lugar. Eso lo hizo el Bar. Gol en fuera de lugar. Lo robaron a los chilenos. Le regalaron. No, lo robaron a ellos. Ese marcador moral era Chile 1, Colombia 0. Chile ¿Este jugó norte, 1, con 1. Con los nosotros, nosotros jugamos 15 ah, minutos bien del primer y tiempo y 15 vos, del este segundo. Y No llores por mi Uruguay. No llores no, por mi Uruguay. Chile, nos dio un repaso. Chile nos dio un repaso. Un repaso. Arrugó. Bueno, no, se Arrugó. Se quiere, se lo... quiere agarrar la puerta no de Uruguay. Como, de Colombia, como o sea, Uruguay fue expulsado sí, del mundial, de la sí, Copa, no, usted no, también no. quiere que lo saque. No, no, a no, ver, no, dale, bueno, dale bueno. Juan Diego, buenas noches porque el hombre ni raja ni presta la chavera. <risa> Muy buena noche, Rafa. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Y bueno, lo que pasa es con el tema de Queiroz, del partido contra Chile, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y una de ellas es la planificación del partido por parte del técnico. Se murió de miedo, porque es que hay que decirlo así, se murió de miedo, Eso. Cuidándose, cuidándose de Chile, cuidándose del de, de, de Rey Arturo, cuidándose de Alexis Sánchez, cuidándose de Vargas, cuando el equipo obvio olvidó totalmente la, la, la sangre de, de Colombia, que es el fútbol de ataque, el, fútbol, el juego en ataque. No tuvo Colombia esa fortaleza que le hemos conocido cuando hace un fútbol por el costado, cuando hay jugadores que no debían estar en la nómina titular, más y otros por las características del juego de Chile, y creo que por ahí se equivocó el técnico Queiroz y le dio todo al equipo de, de Reinaldo Rueda. Los goles, Colombia ¿a cuántos goles no, no, no a Colombia? ¿Cuántos goles? Ninguno. ¿Cuántas veces inquietó, digámoslo así, inquietó de manera eficaz al golero de, de Chile? Entonces, mire, entonces si, si estamos rompiendo... Con un esquema que ha sido tradicional de nuestro equipo, que es el ataque, presionar arriba, que es el juego por banda, la llegada de los, de, de, de los de volantes acompañantes, por un equipo que se está defendiendo, que ubica centrales como laterales, el caso de Tecillo, no sé a dónde le salió el señor Queiroz, que Tecillo es lateral, cuando que sí, que en el equipo donde está jugando juega bien, bueno, no, para y venga, pero en la selección Colombia es otra cosa, hay otra ideología en la selección, y creo que ahí no cabe un lateral como tecillo no y lo se vio en mismo, hace varios 15 partidos días, sí. lo, hace mismo lo mismo pasó lo mismo de, de, pasó lo mismo pasó con Estefan Medina que si bien estaba en un buen en buen nivel para la selección el partido pedía a un Santiago Arias que era de más salida por banda y en la elaboración de un Edwin Cardona si hubiese estado Edwin Cardona para la visión periférica que es lo más importante y Cardona de Incardona tampoco la bueno no la tomó. La tomó. pero en qué momento entró en qué momento entró pero en qué momento entró en qué momento cuando ya todo está casi, casi cocinado no como salven salven salve la, la salven la patria es que una, una cosa fue hace 15 días Luciano sí, y una cosa es sí, hoy. Entonces el rival Entonces, era otro parta, parta, y el rival era otro. El rival el era otro. No, bueno, no, no, no, no. Y en ningún momento le estoy acomodando pidiendo acomodando la salida a Queirós, ni estoy diciendo que es un fracaso. Hace rato vienen con el tema. Se está iniciando un proceso. Eso se está escuchando desde Lara, Rueda, Peckerman, ahora con Queirós. Es que vamos a iniciar un gran proceso porque vienen unos grandes jugadores. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí, se empieza bien, pero se termina mal. Se eliminó Colombia. Lo haber hecho de 15 bueno, pues, días. Pero me la mesa de la polémica del debate, ahora sí saludamos al charrúa. Realmente estoy sorprendido de su actitud, hey, su comportamiento. No llores por mi Uruguay. Sí. Eh, y, y uno lo ve a usted transpirando de por campeón, De De todas, todas maneras, qué vergüenza. ¿va a hablar de Colombia o de la eliminación de Uruguay? Voy a hablar de Colombia y de Uruguay. Debió haber perdido la palabra por tener tarjeta amarilla Repare Yo la perdí la hace como 15 días Entonces, la No, usted rusa. se fue yo voy a decir, no, me fui ah, cuando no me presentaron lo que no, dicen no, es que ya es lo de último Por quedar bien, Colombia no jugó Colombia arrugó Fuera tamales? Y a mí me sorprendió Y a mí me sorprendió, sinceramente La palabra sería decepción Hicimos acá entre todos a ver quién jugaba la final de la Copa América Y yo dije que la final para mí era Argentina-Colombia no puse a Uruguay, porque Uruguay está en un final de proceso, Colombia está en un comienzo de proceso, pero Colombia no jugó frente a Chile, no jugó frente a Chile. Y Chile se olvidó de jugar al fútbol, se dedicó a pegar. ¡Ay, no creo! Ah, es es a ¡No, Se a no, no, no, no, no, Clara! Oplica, Atlantis, ¿Quiere ver que el mundo? Chile, ustedes Chile, no, no, no en la semifinal, gracias a qué? A jugar así, entonces... Nah. Digámosle a los niños que están en el baby fútbol y en el fútbol infantil que no ataquen. No digas que, que Perú no merece estar defender. ahí, pero Chile sí. No, a defender, que se dediquen solamente a defender y que no hagan más es goles. Porque así van a jugar en un 0 a 0 gigante a penales. Y así son los cuadros chicos, los que tienen mentalidad chica. Y Perú fue un desastre frente a Uruguay. Un desastre frente a Uruguay. Chile, Pegando, Perú, jugando mal. Y todavía nos afanaron. Nos afanaron porque el VAR nos afanó. ¿Era gol de Cavani? ¿O no era gol de Cavani? Están las fotos mostrando que claramente no estaba en offside. Pero no lo van a decir, porque acá es todo contra Uruguay. No, no, acá no es todo contra Uruguay, acá el tema es así. Chile y Perú, ustedes son la vergüenza de América Latina, oh, muchachos. Hombre, hombre. Ustedes no pueden estar en la sede final. ¡Son un desastre! Los dos dan vergüenza! Vergüenza. No, no, no, no, no, no, ¡Juegan solamente roja, a defender! Roja, roja, ¡Son un asco roja, roja, roja, en América no, no, Latina! No, no, no, ¡Son un asco! No no, que no, no, no, no, jugar no no no no no no no va A, ver nadie. La a ver ah, no goles, no. No. No. No. Bueno. No. Bueno, no, no no no no no no no no no no no no no no no no no La a ver no no no no no no no ¿Y tú? ¿Qué esperas para vivir lo mejor del fútbol por DirecTV? Compra el mejor plan de DirecTV con el 30% de descuento. Melo, ¿no? Aprovecha este super descuento. Llama ya al numeral 332. DirecTV, la casa del fútbol. ¡DirecTV! Bueno, estamos en el debate de la Copa América nombre de DirecTV. Señores, a mí el me el da mucha pena, peruano, pero el, el, el señor Charrúa hoy deja traslucir que hay algo dentro de él, una raíz de amargura. No sé qué le hicieron los uruguayos. No nada, los no, uruguayos, no nada, los ¿qué le hizo nada, Chile no, a Uruguay? ¿Qué le hizo Chile a Uruguay? Esto es el fútbol. Esto es el No grite, no grite. No, Eso no es no, fútbol. No se digan de a los niños que están jugando, que están aprendiendo a jugar, que no jueguen más, que se dejen solamente a defender. Es una vergüenza. Está en porque Chile es eterno, cinco nuestro eterno cinco nuestro chilenos y peruanos. Ustedes son eternos. ¡Eterno, hijos nuestros, no, no, no, no. Exacto. cuando tengan 15 esa, esa, copas, hablamos. Está rabón porque Chile ah, le ganó la final clarito. en Chile, la Copa América, a Uruguay. Está rabón desde ese momento. No, ¿cuál la Fue superior Chile, hermano. No sé? Fue superior Chile. No tenés argumento. No Yo no. estuve en la Copa América. Yo vi la Copa No, estaba diciendo que Uruguay. No, este va a decir de Uruguay. voy a esta pausa y ya regreso. Pausa comercial y ya regreso. Permiso. Llegó la hora del yogur y este es el yogur Sly, el yogur que a mí me gusta y a mi señora también. Además ayuda para conservar la figura. Y a mí que me den un yogur delicioso, sin fruta, me encanta su sabor y a mi familia también. A mí me encanta el nuevo yogur de Búfalo Colanta. Delicioso, cremosito y rico en proteína. Y este es el yogur griego, rico en proteínas, es lo máximo y bajo en grasa. Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y delicioso sabor. Yogur Kids colanta, refrescante, natural y en tres deliciosos sabores, fresa, mora y melocotón. En cambio yo prefiero el yogur vida, especial para elevar las defensas. Diariamente yo le doy a mi hijo. Estamos en el debate de la copa américa a nombre de directv directv bueno vamos a ver al final qué, dijer, qué dijeron los hinchas de corazón después de la derrota de colombia los hinchas de corazón hablaron así con Elkin. la voz sufrimiento así vivió el pueblo colombiano la ciudad de medellín la eliminación de colombia en copa américa cuando en definición desde el punto penal se perdió así fue la cara la imagen el rostro del hincha de corazón en los penales señoras y señores pierde colombia pierde la tricolor por penales y vamos a saludar a esos hinchas de corazón que siempre apoyan a colombia y con esta pañoleta espectacular, cortesía, gran equipo de Rafa Golinares con Funcron. ¿Qué le pasó a Colombia? No. <risa> no, nada. ¿Usted qué dice? No, le falta mucha definición, bien, en serio. ¿Y usted qué dice? La verdad, no, nos quedamos sin palabras porque, pues, para nosotros ya éramos ganadores. Colombia jugó muy bien. ¿Qué dice usted? Pues que. La dimos toda y eso es todo, si lo, si apoyamos a la selección, eso va a ser lo más importante para ellos, porque ellos también lo están haciendo claro. por Oiga, le luce la pañoleta de Rafa Gol y de Funcron, ¿cierto? Obvio. ¿Sí, obvio. ¿Usted qué dice? Oiga, ¿te ves hasta pinta sí. con la pañoleta? ¿Levantó así o no? Uh, Ave María, vea, ya levantó la primera. <risa> ¿Qué pasó? Pero no, morimos con las botas puestas, de verdad que ese es el fútbol, hoy nos tocó perder, pero, hombre, oh, la dimos toda. ¿Usted qué dice? Que estuvo espectacular el partido, jugamos y... ¿Ustedes qué son? Esposos. Somos pareja. Sí, sí. ¿Un pareja, un besito. ¡Uy, tan lindos! Es la pañoleta oficial de la Copa América y es con Rafa Gol y Funcron. ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Qué pasó? No sé, no sé qué pasó, pero es muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste. ¿Y usted qué dice? Estoy con lágrimas, usando eso para, para quitar las lágrimas, no puedo. No ¿Usted no puedo. de dónde es hombre? barbaos del caribe barbaos sí visitando. está barbao sí. colombia qué no español but colombia should have won they should have won sí. they, de they deserve to be in the semifinal uy, uh, usted qué ya uh, se reinsertó qué no español uh, uh, uh, colombia sí a ver joven a ver a ver uy <laughs> colombia no hablo español but colombia deserve to win viva colombia next year un aplauso colombia este pueblo colombiano, hombre, disfrutó con Colombia, pero perdimos, hombre, gordito. Lastimosamente, pero en estos partidos miramos que tenemos técnico para rato. ¿Se inicia un que, proceso? Pero no, es un proceso del técnico Quiroz, para mucho, la, para mucho rato. Muy más bien. Más largo que el técnico... ¿Más largo? Beckerman. ¿Más largo que Peckerman? Sí. ¿Más largo mucho, usted qué dice? Mucho, no, definitivamente yo pienso que fue un mal planteamiento, sí. inclusive hasta en los penaltis. Voy a terminar con el hincha de corazón, el que compartió en las afueras del Atanasio giraldó con unas pantallas gigantes de la Alcaldía de Medellín. ¿Qué le pasó a Colombia, joven? No, hermano, perdimos, muy tristes, muy tristes, pero bueno, ahí vamos. ¿Usted qué dice? Bueno, pues eh, a esta selección le teníamos confianza, yo más que todo le tenía mucha confianza, le sigo teniendo confianza, pero... Fue difícil. Oiga, te ves pinta con eh, o sea, gracias. la gracias. pañoleta gracias. de gracias. Rafa Goli no, ¿Cómo? él el espintocito? Sí, ¿Van sí. para Sinar, o qué? No, no, no. Tampoco, tampoco. No, no, ¿Qué tampoco. le pasó a Colombia? Faltó mucho de la decisión técnica porque William antes y yo no tenía que cobrar al final. ¿Y usted qué dice, joven? Chile es un gran equipo, hay una ilusión grande. Pero igualmente vienen las eliminatorias. Hay que creer en ese, en ese equipo, en el profe. Yo creo que, que hay un buen equipo, pero Chile también es un, un rival complicado. Oiga, llegó Minia. Ah, no, no es Minia, no es Minia, no es Minia. ¿Qué le pasó a Colombia? Ve, a ver, le se planteó un buen partido. Sí. A mi parecer, eh, de la mano del profesor Quiroz, se le nota sí. la mano, se nota un equipo más compacto. ¿Con Quiroz? Más, sí, claro. Ese Quiroz. Y, y, y se nota un equipo mucho más sólido. La verdad, no tuvo que cobrar cobrado Tecillo. Tecillo. Señoras y señores, voy a terminar con estos. Mis amigos, ¿usted sí, qué dice? Sí. No, fue un error para, para que pusieran a, a Tecillo a cobrar. Muy triste, merecíamos más, merecíamos clasificar a las semifinales. Pero bueno, siempre con la selección Colombia. Oiga, ¿te pareces a una señora que va a la casa a hacer jardinería? No. Señoras y señores, venga, voy a terminar con ustedes mis amigos. Vengan para acá, muchachos. Son hinchas de corazón, hinchas de Colombia. La próxima oportunidad, muchachos. ¿Listos? ¿Todo bien? Hey, Todo bien. ¡Vamos, a vamos, vamos. vamos! aguanta por vamos. las eliminatorias! Hey, hey, hey. Bueno, los hinchas de corazón, desde luego, sí. Mire, eh, saquemos conclusiones de Colombia. A ver, eh, don Mis Mi pregunta no me la han contestado. ¿Fracasó Colombia? ¿Tiene que irse Queiroz? No se tiene ah. que ir Queiroz. No, bueno, no. La, pregunta no me... o, o, la primera pregunta, ¿fue un fracaso lo que le pasó a Colombia? Es mi primera pregunta. Sí, no, porque muy cuando muy un perfecto. equipo, el mejor de este país, pierde por penales, es la tragedia y el caos total en esta mesa. En esta mesa es el caos total, la tragedia y el sañeramiento y el fuete. Pero Colombia también perdió con penales. Sí, perdón. Con penales. ¿Cómo si lo hice por su técnico ¿Cómo? de Nacional, ¿Cómo? que perdió. Que perdió, perdió ¿Qué perdió? Perdió todo. No, perdió va a, hacer, todo. Oiga, ¿cómo va a hacer no fracaso? Al no, no. ¿Cómo va a hacer a ver, fracaso ve. un equipo que no permite gol en contra, que no tuvo ningún gol en contra? En, tres, en cuatro partidos que jugó, así que el, el equipo... Pero voy a aprovechar que este programa lo ven nacional e internacionalmente para decir algo que los señores de la prensa nacional están equivocados. Este es, no es un equipo en construcción. No le mientan al mundo. Este no es un equipo en construcción. La mayoría de jugadores tienen dos mundiales y los que menos tienen un mundial. Así que no es un equipo en construcción. Es un técnico nuevo. Pero equipo no está en construcción. Ya es un equipo de veteranos, hermano. No le mientan al país ni al mundo, no, señores. Pero, pero, pero. Sorry, lo que dicen es equipo nuevo en construcción sobre las nuevas bases tácticas ah, y estratégicas. Sobre esas bases, ah, carreta, es nuevo, hombre, el carreta, nuevo. Carreta, Segundo, no podemos dar el salto del desfile de los elogios a la crítica. Serva. Hoy hoy, hoy al pobre Tesillo, y lo ha dicho esta tarde su señor Padre, ya lo tienen amenazado. Eso eventos, no puede ser, ¿no? mire. Eso no puede a, a CR7, Siga que iros, a, uno, tranquilo. Pero a uno de los dos mejores jugadores del mundo, CR7 ha cobrado 139 penaltis en su carrera. ¿Sabe cuántos ha votado? 25. CR7. Entonces, Tesillo estaba quinto en la fila y fue el que cobró. De acuerdo a una lista que tienen, tenían allí. ¿Eh? Se pero, claro que tiene, pero se tiene que tener en cuenta una, una situación no un también. Los, part, los partidos, por ejemplo, en los 90 minutos con Colombia, sí, se sacó el arco en cero, se gana por eso. En el fútbol, fútbol, me parece cambiarle la ideología a, a Colombia cuando ha sido otra cosa, creo que eso se, se cobra y se, o se paga mejor bastante caro, como le pasó al técnico Queiroz. Primero, esto es el superdebate. debate. Si no quieren ver debate, vayan a mirar una película no, de ballet. No, no. Debate, no gritos. Y segundo, segundo, Malaridos. no tengo nada contra Perú, país, ni contra Chile, país. Estoy hablando de la selección de fútbol y lo que presentaron en la país? cancha. No, tan, nada tan más. Esto es fútbol, no es ballet. Y esto es el superdebate. debate. Para mí, Colombia tenía que haber ido ah, más lejos. Sí, claro. Más bueno, lejos. Pero... pero no. Está en el comienzo de un proceso. Tiene, entre paréntesis, un crédito. Uruguay no. Uruguay está en el término de un proceso. Varios de los jugadores que estuvieron en esta Entonces, Copa América no, sé que iros. no van a jugar la eliminatoria y no van a estar en No se debe ir. pero Autori, Hacemos si la tenía pausa que hice, a patar. y ya regresamos. Sin argumento, ah, ah, sin argumento.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 bueno, estamos con FUNCROM, soluciones en el kit, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar, campañas publicitarias o políticas, llámenos FUNCROM, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-fUNCROM. Y estamos con DirecTV, DirecTV. Es la casa del fútbol. En DirecTV usted puede vivir de principio a fin todos los partidos de la Copa América que no ha terminado. Y si Juan Fernando Quintero no se pierde la Copa, yo tampoco me la voy a perder. Y yo estoy viendo todos los partidos, no solamente por DirecTV, también en HT. No, todos los eventos internacionales van por DirecTV. ¿Cómo no tener DirecTV en la casa, por Dios? Que no te pase lo del Mundial. Marca ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Sí, señor. En Medellín, 605-2630. Llame. 605-2630 de DirecTV, que puedes ver la final ahora con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV. ¡Go! Bueno, y seguimos el superdebate. Tenemos los balones de DirecTV. ¿Qué son de usted? Si llama al 605-26, 605-2630, eh, por todos los que compren y llamen le van a regalar uno de estos valores de DirecTV. Bueno, señor González, Nacional juega frente al equipo del Lanús el próximo sábado. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Temprano, ¿no? Ocho sí. nombres nuevos tiene Atlético Nacional y eso que está de limosna, ¿no? Ocho nombres nuevos incorpora Atlético Nacional, comenzando por el mejor técnico de este país, que se llama Juan Carlos Osorio. Entonces, vamos a ver, nadie puede cantar victoria, porque ya, ya he visto eso muchas veces, equipos que se arman con muchos nombres y acaban totalmente derrotados. Pero hay una diferencia, está la mano de Juan Carlos Osorio al frente de todo esto. Bueno, de Independiente de Medellín, después de ver dos partidos, porque el resultado es anecdótico, Medellín no perdió, empató hoy y le ganó a Pachuca, pero para mí, después de haber visto a Regui, muy bien a Regui, me parece que va a ser un líder en la mitad de la cancha, es más, sabe con la pelota, por ahí puso pase gol y es un hombre que habla, que regaña a los compañeros por momentos y hay que regañarlos, Andrés Cadavid, yo esperaba menos de él porque apenas acaba de llegar, no ha hecho pretemporada, y, e hizo un cierre de lujo cuando Ricaurte perdió la pelota allí cerca del área. Pero sí digo esto, señores del Medellín, después de ver estos dos partidos a Medellín le hacen falta tres jugadores si queremos pelear el título. Si queremos pelear el campeonato necesitamos tres jugadores. Un lateral izquierdo, porque Macías hoy pobrecito, nos enterró. Bueno, y Dairo Mosquera se lesionó. En la mitad de la cancha hace falta un hombre por banda y si no se recupera porque parece que va para largo lo de Leonardo Castro habría que contratar otro delantero. Bueno, rápidamente de Nacional, partidos de 30 minutos cada, cada segmento, eh, 30 y 30, un partido, empataron 0-0, luego eh, 1-0 ganaron al conjunto de Envigado y el que más llamó la atención fue el Tino Costa en los tiros libres. fíjense que realmente es un espectáculo el jugador argentino. ...de 34 años, y el Medellín hasta el martes le hacen la ecografía o la resonancia magnética en su rodilla a Leo Castro... ...ojalá no sea ni ligamentos ni menisco, está muy inflamada la rodilla y hasta el próximo martes lo pueden realizar... ...y hoy uno de los jugadores, si ha gustado no le haya gustado mucho, Juan Manuel Cuesta, 17 años, jugador por los costados... ...una de las figuras hoy en el partido 3-3 contra Peñarol. Yo creo que los partidos amistosos para los técnicos sirven como laboratorios para ir confeccionando lo que van a ser las nóminas titulares... Ya Nacional empezó este fin de semana y creo que contra la va a hacer un examen importante para ir determinando quiénes van a acompañar el proceso de Juan Carlos Osorio al Frente de Atlético Nacional. También los jugadores que llegaron a ver en qué nivel están. Todo esto comenzar a mirar y hacer evaluaciones. Lo mismo pasa con Independiente Medellín. Hablan mucho de los jóvenes, jugadores que, que están reforzando. Y el técnico Mendoza manifestó que tenía Medellín jugadores muy de, para tener en cuenta que no había que hacer mucho esfuerzo en contrataciones y por eso se iba a asumir mucho a este tipo de, de, de elementos de las divisiones menores. Pero usted sabe que los partidos van dando el camino para determinar si en realidad están o no están. Nacional no tuvo rival porque Envigado es del campeonato, es de la casa, no le exige demasiado, le sirve si se quiera para tener un poco de velocidad y conocer un poco más el plantel del profesorio. Pero Nacional realmente va a conocer un rival de altura, frente a Lanús en el Atanasio Girardot. Así que de Nacional hay que esperar y ver qué es lo que pasa frente al equipo argentino. Creo que lo más importante de Nacional es saber quiénes se van, con quiénes no piensa contar para el resto del campeonato el profe Juan Carlos Osorio. Del lado de Independiente de Medellín, Ricaurte sigue bajo, Macías ¿Cómo? sigue bajo. ...son jugadores que preocupan de cara al campeonato... ...ojalá puedan mejorar... ...Medellín jugó frente a dos equipos... ...que realmente exigieron... ...Pachuca es uno de los importantes en el fútbol mexicano... ...ganaron y empataron con Peñarol... ...el último campeón de Uruguay... ...en tres tantos por bando... ...en un partido en donde Medellín... ...nunca estuvo al frente... ...cuando siempre estuvo por detrás de Peñarol... ...se acordaba de jugar... ...interesante lo de Arregui... ...pero tampoco el supercrack... ...bueno y finalmente tenemos la... Res la respuesta de Rafa Gol pensando en grande... ¿En qué año se jugó y a qué rival enfrentamos cuando Colombia obtuvo el título, el único título de Copa América? La respuesta la tiene el doctor Orlando Uribe, secretario de Hacienda del municipio de Medellín. Doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Para usted y para todo ese gran equipo, mi nombre es Orlando Uribe, secretario de Hacienda del municipio de Medellín. La respuesta es muy sencilla, le ganó, México, le ganó a México 1-0 y el gol fue de Iván Ramiro Córdoba. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, secretario de Hacienda de Medellín, Sade de Fútbol, va habitualmente al estadio. ¿Y cómo va Medellín en tema económico? ¿Usted que maneja la plática de, de esta ciudad? Bueno, la última noticia que recibimos, pues muy importante para la ciudad, es el espaldarazo de la calificación de Fitch a la ciudad de Medellín de las finanzas públicas del municipio, calificación triple A y eso lo que significa es que esto es una ciudad que sigue teniendo unas buenas finanzas, que la gente sigue confiando en la forma como le administramos los recursos. Eh, las facturas que nosotros emitimos eh, trimestralmente y mensualmente, pues de 100 facturas nos pagan 86, eso es lo que indica es que la cultura de pago de los antioqueños y sobre todo la gente de Medellín es muy buena y eso hace que pues estemos hoy disfrutando de tanta inversión que usted la vea todos los días en la calle, más obras, más beneficios, mejor calidad de vida. ¿Usted sabe quién es el 10 en el fútbol? El 10 en el fútbol es el, el que el que da, el que entrega los pases, el que direcciona y muchas veces el capitán del equipo. Usted es el capitán de esta administración porque es el 10, buen funcionario. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Hincha de quién? Hincha del Verde, allá lo visitamos siempre, pero bueno, lo importante es que entre todos vivamos esta cultura del fútbol en paz y en armonía. ¿Y esa barba qué? No, esto es ya los años que van llegando, los años que van llegando y el nuevo look. Mentiras, me está imitando. Dale cambio allá Rafa, gol. Rafa, dale cambio. Dale cambio. Rafa, Rafa, siga pues usted allá que yo sigo aquí con el Kim. Bueno, muchas gracias al doctor Orlando Uribe. Vamos a entregar la camiseta de la Selección Colombia con el Twitter, don Lavoz. Del 1 al 699, respondieron bien. Y la respuesta es DirecTV Go. La respuesta es DirecTV Go. Un número. Eh, un número DELET 379. 379. Aquí veo el ganador, dice Giovanni González Cer. Ahí está el pantallazo, la fotografía. Buenas noches, quiero la camiseta de la Selección Colombia DirecTV Go. Buenas noches, Luciano. Y vea, ahí está ahora los ve monta la fotografía Giovanni del debate. Giovanni González. Bueno, Giovanni, felicitaciones. Luciano, un número del 1 al 222. 30. El número 30 corresponde en estos momentos a la señora Lina Marcela Acevedo de Barbosa, Antioquia. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. A ver, Gustavo. El número 100. El número 100 corresponde a Paula Andrea Menezes en el barrio de Buenos Aires. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. El 124. El número 124 corresponde para Héctor Emilio Barrientos en el barrio San Cristóbal, Medellín. Diez personas ven el programa. Cinco hombres, cinco mujeres. El 71. El número 71 el nombre, corresponde a la señora Luzmeria Agudelo, del barrio Guayabal, Cristo Rey. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres tres mujeres. Charrúa. 69. El número 69 número, para María Elvira Agudelo, del 12 de octubre. Cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. A ver su vitrinazo, González. A la doctora Nelly Holguín, la empresaria del cuero Álvaro Arexa y familia en Sabaneta, profesores de fútbol de las escuelas de Campo Amor. y a John Pín Suárez, mi hermano. Tatiana Osorio, Marta Gómez en Codicar, Alex en Relojes André, Lady Chavarría en Almacentro, Cereza y Café también en Almacentro. A mi amigo Norberto Pelufo, manager de Millonarios, ¿no? Se ha, ha fallecido su señora madre en la ciudad de Bucaramanga. Lo acompañamos en estos momentos de dolor Norberto y a la familia Velosa Rodríguez en Júateco, Dinamarca. O sea, un vitrinazo muy especial para Luis Octavio Lormeño Gómez, que saludó muy bien a la mesa, que no se pierde el programa. También para Salomé Flores Betancur, la nieta del Chicho Betancur, que está cumpliendo un año y 50 años se cumplió Alex Uribe, hincha de Medellín. Felicitaciones. El saludo para todo el personal del Hotel Cabo de la Vela y vamos a Argentina. Ah, vitrinazo ah, para Luis Fernando ah, Berrío, 50 años cumplió, ahí está la fotografía del hombre hincha del Deportivo Independiente Medellín. Felicitaciones a mi amigo. Rodrigo Arboleda, quien llega de Brasil con su comitiva, ahí está también la fotografía, Rodrigo Arboleda, vea con el René y el pibe allá de, de Brasil, Catalina Sánchez, feliz cumpleaños, hermana de Carlos Sánchez, uno de los ingenieros de Teleantioquia. Bueno, y para Felipe Ortiz, para Pablo y para doña Catalina, la gente del de, eh, Hotel Quimbaya, un abrazo. Eso nos ha acabado el tiempo, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.